Y aquí empieza nuestro nuevo video, hoy en la primera comunión de nuestro primo Iber. ¿Qué ¿Pues? Y también Ana como formará parte especial de nuestro video de ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes al realizar tu primera comunión? Nerviosa. ¿Pero será como la alimentación de los padres de padres? Pues eso es. Esta comida que Jesús nos da, nos alimenta al alma, y es una comida de ya que es el mismo el que entra en nuestro cuerpo. Y a partir de entonces, vamos a formar la misma carne con él. Que seamos un niño saludable, muy fuerte, y que respetamos no todos. Por nuestros padres, familiares, por todos nuestros amigos, que nos ayudan a crecer en la fe para que vivan la alegría que hoy nos da Jesús. Oremos. Por todos los niños y las niñas que participamos hoy, por primera vez en la Eucaristía, para que seamos siempre amigos de Jesús y ejemplo de la fe para los demás. Oremos. Por todos nuestros familiares y amigos que hoy nos acompañan. para nuestros padres y amigos luz de ayuda de cariño y de ternura tú que eres la única luz al que el mundo reconozca en nosotros todo. para que pronto vamos a recibir y que será para nosotros la fuerza para caminar toda nuestra vida y catequistas han puesto en nosotros la semilla de la fe que está empezando a dar flores mirarán, son pecadores Necesitamos que tú las llegues para que nuestra fe crezca y nadie en el mundo la pueda ahogar. <risa> Mira. Y, y, despedimos el vídeo, ya hemos hecho la primera comunión. Adiós, Adiós. está más rechoncho, eh. Estoy más gordita.